Abrimos ahora capítulo de robos y no se pierdan la manera en la que ayer por la tarde robaron a un matrimonio mayor que estaba ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el Hospital de Guadalajara este mismo martes. Un matrimonio mayor de 75 y 80 años se encontraba en el centro hospitalario al estar ingresado uno de ellos. E hicieron lo que hacemos todos, salir de la habitación para dar un pequeño paseo por el pasillo. Como medida de seguridad decidieron dejar sus objetos personales en el interior de la taquilla, debidamente cerrada. Escasos minutos tardaron en regresar este matrimonio a su habitación y se encontraron con la desagradable sorpresa de que la taquilla había sido forzada, aunque no tenía signos de violencia y ya no estaban en el interior ni la cartera ni el monedero. Según fuentes consultadas, el robo se produjo en torno a las 11 de la mañana, sin que ningún miembro sanitario de la planta observara nada anómalo. Imagínense el disgusto y el susto de este matrimonio mayor, que tuvo además que pedir ayuda a familiares porque residen lejos de la capital. Familiares tuvieron que trasladar a una de las víctimas a la Comisaría de la Policía Nacional donde se interpuso la correspondiente denuncia y donde poder obtener los justificantes acreditativos ya que no tienen ni DNI ni carné de conducir porque los ladrones se llevaron todo, efectivo, tarjetas y toda la documentación.